Hoy en día, vivimos en una sociedad consumista, en la cual, a la hora de comprar, nos dejamos llevar por la publicidad abusiva que sufrimos todos los días. Esto nos hace olvidar muchas veces la realidad en la que vivimos, y es que el mundo se muere. Para cambiar esta realidad, empresas y consumidores tenemos que hacer un gran cambio en nuestro día a día. En el caso de las empresas, cambiando los envases de sus productos a otros reutilizables, además de mejorar el ciclo de vida de los productos reduciendo los residuos que estos mismos generan. Mientras que los consumidores deberían tener una mirada más crítica entre las necesidades reales y las creadas por la publicidad. Favorecer el comercio local, ya que produce mucha menos contaminación y te aseguraría una mejor calidad del producto. También podríamos comprar productos con sello ambiental, que te aseguran que el producto sea creado respetando el medio ambiente. Si todos colaboramos, podremos darle la vuelta a esta situación, reduciendo la huella ecológica que hemos creado en nuestro planeta. Además, obtendremos un crecimiento económico mediante el desarrollo sostenible y el cambio en los métodos de producción y consumo. Una de las posibles soluciones a este problema es la creación de una economía circular. Esto generaría un modelo de producción basado en la reutilización. Hay muchas maneras en las que las TIC pueden impulsar estos esquemas económicos y además, al ser herramientas que forman parte de todos los sectores de la economía, también serían esenciales en la transición.